no me conoces, tienes me quiere decir qué ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Yo os haré cada vez que haga eso, se va a oír el pelquillo todo chulo chulo! Bueno, este es mi segundo vídeo con mi nuevo peinado A muchos os gustó, a muchos no. Pero no vamos a hablar de mi pelo. Porque hoy os traigo un videito que ya os traje. Que ya os traje la primera parte y os gustó muchísimo. Esta parte es un poquito diferente y especial. Primero vamos a presentar a la persona que va a estar with me. Voy a dar una palmada y va a salir mi novio, mi crush. <risa> Voy a poner el título con mi crush. <risa> Recordando tiempos. Así que, que tenemos a la personita especial. ¡No! ¡Hostia amor! ¡Me no, dado daño! Me he daño la paloma. Bueno, pues aquí tenemos a la personita especial. <når conservative> ¿A que tenéis historia, por pues si sí, no lo conocéis y te seguidle, y todas esas vainas, y bueno, vamos a empezar, os explico que el vídeo lo vamos a hacer con cosas, no cosas rollo pimenta, pimenta, pimenta. pimentón, salsa barbacoa azúcar y cosas así no, porque eso ya lo tenéis en el primer vídeo que subimos esta parte va a ser especial porque no sé si me seguís en Instagram, Instagram, pero nos mandaron hace mucho tiempo, la verdad, productos de protela, es una marca de alimentos, tienen bollos, Harina, de esta para hacer crepes, madalenas, cosas así. Y cremas, un montón de cremas, que es sobre todo lo principal de este vídeo. Bueno, el caso es que no son rollo que engorden ahí, ¿vale? Son como más healthy. Así sin azúcar, que. Claro. Sin... Grasas de palma Hay muchas veganas también Hubo una seguidora Ahora mismo no me acuerdo de quién Que me dijo De hacer un vídeo para YouTube Probándolo todo Pero dije Buah es que un vídeo probando En plan venga era ese mm. Mm, qué bueno No Lo que podíamos hacer Era un kiss challenge Entonces obviamente Con los ojos cerrados Yo sabré cuál me pongo en los labios Pero cuando le dé el beso Él tiene que adivinar ¿Qué sabor puede ser? Porque todos sabemos que cuando a algo le quitamos el azúcar o le quitamos algo para hacerlo más sano No sabe igual Hay que averiguar, hay que saber, hay que oh. saber Nunca mejor dicho, que saber Saborear Saborear la sustancia oh. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar eh... Vale, ya estoy lista Más rápido, más rápido sí, No sé cuál es, ese. Sí, es el... sí, más rápido, más rápido No me acuerdo cuál es ese Igual, tú, pisa? mira uh. <risa> Pues vamos a empezar. Conforme nos vayamos poniendo las cremas, vamos a ir diciendo de qué sabor es. Que la pelo tijera, un dos de Que la pelo tijera, un dos de ella. Que la dijera un Que un dos de Que pelo tijera, un dos tres ya. Que la un Esta era la buena. Que la era la buena. un dos, tres ya resulta. Yo tú yo? empiezas. Vale, tú te lo pones en la, vale. Bueno, pues yo ya está cogiendo la crema, así que comenzamos. No, yo sí, tengo muchísimas ganas y hambre y, de... y ganas de probarlo todo, de verdad. Mmm. Normal en plan royos. Le, le, le, le, le Normal, no, no, no. Eso es el normal el de almendra de, de, de toda la vida, ¿no? O sea, de ¿Chocolate con avellana? <risa> Siempre me equivoco, tío Es el, el de avellana, ¿no? El normal Está bueno Sabe diferente a una crema normal De avellana, pero está muy bueno Ahora toca este, o no bueno, Lo tenéis aquí escrito <risa> El dedo no, cerda <risa> ¿Y cómo sabes que lo estoy haciendo así? Porque no escucha la cuchara Mira de qué era ¿El de coco puede ser? Creo que sí, espérate Coco con almendras pero vegano, ¿eh? eh con almendras, ahora sí Está bueno está He bueno. De decir que a mí el coco y las cosas con coco Por ejemplo el yogur y todo eso no me gustan Y esto no me gusta Está solo viendo lo que lleva me pinta de que va a ser de mis favoritas Aparte este color de la mía me queda bien Dios, está buenísima, ¿eh? esta dulcecita, ¿eh? ¿Qué es? de cacahuete? No La de Oreo ¿Es la de Oreo? No Es... es... es... Es... sí, es... sí que es ¿Es? Vale Crema de chocolate con... Oreo Crema de chocolate con avellana El chocolate blanco Esta es la que le voy a dar ahora a Joel Se notó muchísimo. Es decir, que cuando me has besado, me ha gustado más que cuando me la he puesto y le he probado. ¿eh? Es de cacahuete. Muy buena, ¿eh? Voy a, Voy a darle este. Seremos tontos. Sí. No, buenísimo Dios amor, está que buenísimo ¿eh? Snacks de maíz recubiertos con chocolate con maíz ¿De maíz? Ahí lo lleva ¡Amor! Esta es la que le voy a dar al señorito Joel Se pica muchísimo Te acabo de hacer una miniatura, chavalita ¿Sí? ¿Mm? Tienes a tu audiencia esperando Esta yo considero personalmente Que te va a gustar El jugador alicantino se decide entrar en el campo El jugador va a probarlo Va a probar Se desmarca se desmarca. Parece que le gusta Le gusta, le busca el pase al hueco El pase al hueco El pase al hueco Buah Está buenísima, de chocolate blanco 100% y no sé qué más ¿En serio? Con galleta ah, Está buenísimo, increíble Quiero una chica, ya. quiero una ya Que están todos Rápido, vamos ¡Ah! ¡Ah! Dios, la molestia está roja, ¿eh? Uy, ya le la mamá Creo que no pesa tanto en su vida <risa> Tienes algo de, de Ollicaos Y de Ollicaos estaba el donut este de, de rayas Que no sé de qué es estaba los bizcochitos con chocolate por dentro y estaban los que eran negros enteros. ¿Qué será? Mm. Los bizcochitos con dentro del oro. Mm. <risa> dame, dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. No, <risa> Se wow. ha mucho chocolate, muchísimo. Eso es porque es. Chocolate puro, 100% Chocolate negro. Eso ¿Con? Es difícil, ¿eh? Por el sabor es difícil. No sé, con almendras. ¿Sí? ¿Sí? Está buenísimo. Quedan dos nada más de cremas. Y eran. Es que las he mirado antes, ya no me acuerdo. Qué tramposa. No, perdona que te diga, ¿eh? Mm. No me gusta Le daré un 5 porque tiene un saborcillo que como que me atrapa ¿Sabes? Es que es como si fuese una fruta o algo, tío mm, Sinceramente no lo sé ¿Con almendras? No uh -huh. ¿En serio? ¿Y qué es lo que qué es? Crema de chocolate con trocitos de almendra Pues vamos a por la última crema Y es esta de aquí Allá vamos Buah, me lo he comido todo. Mm. ¿Ya? ¿O qué? Esta sabrá almendra 100%. Como 100%, si por yo... 100 no, 70%. Sé, A SMR. <risa> guau, guau amor, es que tenía muchísimas ganas de que llegara este momento Guau, guau. Me recuerda guau. a la infancia Me gusta mucho más este, mm. pero muchísimo, ¿eh? de te dieta los dos, yo lo doy yo estoy de un sobre 10. Bueno, pues como se nos ha hecho muy tarde, porque ya vamos. Aunque vosotros. Um, se os haya pasado aquí. así, porque el vídeo es así en comparación con lo que hemos hecho aquí. O sea, ¿se ha pasado así? Eh, bueno, hay hemos tardado un ratillo al lado Sí, la verdad es que sí, entre que vamos a la cocina, lo meneamos Entre que meneamos, y... abrimos, Abríamos. mostramos, cogemos, elegimos, Lavamos decimos, las manos, puntuamos. que se puede esto, es un lío Bueno, chicos, pues eh, ya me he quedado yo sola para hacer la despedida de este vídeo Nada, básicamente, si os ha gustado muchísimo, quiero que dejéis un buen like Y un comentario tampoco no estaría nada mal Y... <risa> Lara, deja de tocarte el pelo, por favor, ¿no? Qué presumida eres Bueno, pues el caso, que espero que os haya gustado Sé que os gustan mucho los vídeos con Joel No sé si esto os habrá gustado, si sí, no, si sí, sí. sí, no Así que si os ha gustado, otra vez si os ha gustado Yo soy súper tonta, de verdad, que soy Su... Sí, que me estoy dando la espalda. Que nos vemos en el próximo vídeo Y os queremos un, un huevo ton.